Te preguntaste, ¿cuáles son los problemas actuales de la jubilación? ¿Cuáles son las ventajas, los beneficios o qué elementos cambiaron en la sociedad para que hoy no se pueda sostener la misma forma de jubilación que teníamos hace 30 o 40 años atrás? Hoy, un experto en este tema nos va a comentar, va a compartir sus conocimientos, sus experiencias. Y estamos hablando del doctor Marcelo Galindo. Ya quédate acá si quieres compartir para hacer preguntas. Vamos a disfrutar esta tarde en Compartiendo con Amigos. Como te decía, si quieres compartir con otras personas que tengan que ver con este tema de la jubilación, que es un tema tan, tan importante, y no es un problema de acá de Argentina, ni de Catamarca, es un tema a nivel mundial, ¿sí? Esto le vamos a preguntar al doctor Galindo cuáles son eh, los motivos, las causas, así que prepara las preguntas, compartirlas, que para eso vamos a estar. Ahora sí le damos la bienvenida al doctor. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes para toda la audiencia. Espero que pueda satisfacer la expectativa que tiene usted en el programa y con su audiencia. Así va a ser, seguramente. Bueno, eh, vamos a, a preguntarle: eh, ¿cuáles son las condiciones o los elementos que cambió principalmente en la sociedad? Hoy? Bueno, como primera medida, nosotros tenemos que saber que el sistema, el sistema jubilatorio actual de, de la Argentina es un sistema solidario, ¿no es cierto? Este, es un sistema de reparto solidario, porque hay dos sistemas de capitalización y el sistema de reparto. El, el, el sistema que tenemos nosotros, eh, obviamente, que viene siendo adentro, viene sufriendo las cajas de jubilaciones, a raíz de la situación económica de la región, debería ser no tan solo de acá, sino de toda la región. ¿Por qué? Porque este, al tener, no tener una muy buena situación económica, no hay ingresos a la caja, porque la caja está formada por, el, por los japoneses que hacen los trabajadores. Eh, hoy en día hay mucho trabajo informal y esto se, eh, se lleva, la caja está formada por, el, por los aportes que hacen los que están registrados. Al no haber tanta registración y estar en los trabajadores informales, informales ser mayores, entonces no hay tanto ingreso. Otra de las causales podríamos decir los activos, los activos. Que, que sustentan a los pasivos. ¿cierto? Sí, Una, han, eh, han disminuido sí. los activos. Entonces eso también disminuye. Eh, a ver, Claro, perjudica la caja, ¿no es cierto? Y el trabajo informal obviamente que no entra en ninguna parte y es plata que bueno que no está, al estar ahí en la caja la lo viene, lo viene perjudicando. Y otro de los temas que, que también viene a ser también la expectativa de vida cada vez mayor en las personas, porque antes este, las personas vivían menos años, pero gracias a la medicina al buen avance, porque esto debemos reconocer que es bueno, este, las personas viven con mente eh, hasta los 90 años, usted sabe que hay personas que viven 90 años, 92 años, 94 años. Yo, por ejemplo, he tenido eh, eh, personas que han ido a clientes al estudio de 90 años y hay, hoy en día es muy común que las personas de 80 años con cuyo estudio. Por ejemplo, la gente de mi generación, yo he tenido padres que no, no vivían, no han vivido hasta esa edad, han vivido sí. mucho menos. Entonces la gente vivía menos. Por, por supuesto, las cajas esta le va produciendo un déficit porque cada vez vive más la gente más años y son más, menos los que trabajan y es mucho lo que se paga. Por eso eh, es importante los sistemas. El Estado, por supuesto, no se puede hacer cargo de todo ¿no? porque, por ejemplo, actualmente, las personas que no se hizo cargo en su debido tiempo de trabajo, de, de tener la parte privada, eh, de, tener, de tener trabajo, o crear empresas, ya sean nacionales o internacionales, para que la gente trabaje, así aumente los aportes a la Secretaría de la Seguridad Social, bueno, se dio obligado a esas personas, no sé por qué están digamos, fuera, entre comillas, fuera del sistema, a darle una jubilación o darle planes que son inclusivos. De ningún punto de vista pueden ser repudiados de ese tipo de inclusión que se dio. ¿Por qué? Porque no hubo políticas que han ido acompañando a la población. Un país es muy complejo, no es tan solo... Usted se va la parte económica, sino también tiene que tener la parte social y la parte de la salud. Entonces hay un despasaje de la, lo que es la salud, que se va a la proyección de vida a los 140 años, 100 años, están haciendo las generaciones que van a vivir esa cantidad de años, y, este, y la caja de jubilación que es muy pobre, porque el trabajador, el sistema que nos rige ahora es muy pobre, aparte tener presente, que como consecuencia de la pandemia, apareció en nuestro país y en el mundo el sistema del trabajo remoto y entre el tema del trabajo remoto, este, en algunos países creo que en España escuché que estaban como por reglamentar, pero por ejemplo la gente que trabaja remoto con empresas multinacionales lo hacen, cobran su sueldo por etcétera, el electrónica en ningún momento ni siquiera pasa por el banco, ¿Me entiende? Eso también perjudica al país porque esos son ingresos que deberían ir este, al Estado, ¿no es cierto? Si bien vivía de jubilaciones pero tendría que ir al Estado porque está prestando un servicio a las personas de acá. Está en el aire. Hubo un avance tecnológico. No va todo este, en España, sobre todo el trabajo este, por computación avanzó muchísimo, este, y ellos preveían tener en 10 años lo que hoy día, hoy, y con el tema de la pandemia, deberían un año. Entonces avanzó mucho el trabajo, este trabajo por virtual. ¿no? ¿Cierto, ya? Y ahora están fomentando y dando nacionalidades, y dando la nacionalidad española, y creando como un centro para que la gente en España vaya con claro por ahí un perjuicio al estado por el tema de los impuestos la gente tiene que pagar impuestos porque es la forma de que tu país pueda crecer que pueda avanzar no va a avanzar nunca si usted no paga los impuestos si usted no está registrado en el país si un NN aparece por el sistema de, de, bueno, no no puede ser todo virtual y nada que sea presencial de su dinero ¿no? sobre todo el pago ¿eh? complicado. Claro, pero usted ve que tienen el mínimo y los datos de ellos cobran en dólares y no guardan relación. al Estado usted paga como, como parte o no tributos según la categoría que pague y lo que usted cobra con su billete electrónico o su cuenta en el interior. Y no trae dinero para... viendo la gente, si creen que les puede ser útil, qué duda les surge, se entiende lo que estamos hablando. O sea, por un lado, yo le comento, doctor a ver si estoy interpretando bien, por un lado, eh, aumentó la esperanza de vida, o sea, la gente se hace más grande, vive más años, y la gente que hace el aporte ha disminuido en proporción a lo que, para poder cumplir ese pago. Y por otro lado, también se suma a este, los, los aportes para amas de casa, que nadie discute si, si corresponde o no el tema de dónde sale el dinero. Eso es lo que, estamos, este, lo que yo me pregunto, y eh, cómo se va a, afrontar, a enfrentar ese tema. No sé si ya hoy es un problema o es algo que se tiene que comenzar a plantear. Personas que están en el tema... Dicen que no, que es el Acción Social, el ministerio, ministerio de la Nación o de las provincias de Monseca se tienen que hacer cargo de estas personas y de sí. Y eh, otros dicen que no, que no tienen el dinero, que tienen que entrar por la caja de jubilaciones. Es como que hay dos. Sí. Claro, están divididas. Y sí. eh, yo creo que el Estado lo que está haciendo dando una solución inmediata. Que a largo plazo se tiene que rever para que dé resultado, porque al, al, al, como dice usted al estar de expectativa de vida o no, personas de vivir más tiempo este, obviamente no va a haber el dinero del eh, activo porque los trabajadores son los que dan los, el dinero a los aportes a los pasivos entonces ese es el problema Sí, y otra cosa que quisiera que me aclara: cuando estamos hablando de los aportes, los que aportan siempre es la gente que está en los sectores privados, no en la parte pública. El aporte provisional lo hace no, no. es el Estado. ¿no? Y lo, claro, usted tiene un ingreso de sueldo y lo hace la no. patronal y el empleado. Y hay aportes diferenciales por, por el sistema el régimen de regímenes diferenciales. Judicial, como Ministerio de Juraciones Interiores, tienen aportes diferenciados y ellos hacen sus aportes. Para caja de jubilaciones, y quien gana en las jubilaciones son las cajas, que gana las jubilaciones. Y el privado también hace el autoano, y el autoanamor, y el autoanamor tributista, y el inmigrante también. ¿Esto se diferencia entonces de la mano de gusto o privado? No, depende de la cantidad de trabajadores que hay, si hay, eso depende de la cantidad de trabajadores, si es más, eso depende, eso depende de la ética, si son mayores la gente que trabaja en el sector privado y en el sector público. Yo si no, creo que en este país hay, hay más empleados públicos. Hace, en Catamarca hace sí. su aporte. Ya existe la modalidad, eso se de, dejó de hace muchos años. De que los provincia, no ingresen. Si usted balancea y saca los aportes, pide, quiere un trabajador ya sea del Estado o del, Privado no, pero del Estado, usted lo tiene al día. El, ya no necesita llevar una certificación de servicio, porque el aporte está ingresado al día. Ya no es antiguamente, cuando estaba la Caja Nacional y Provincial, generalmente el Estado Provincial no mandaba el aporte a la nación. Entonces se sí, quedaban esos problemas. ¿Me entiende? Hoy... ¿No? O sea, ¿así? El aporte va sí. a la fin. Sí, exactamente. Sí. Por eso, cuando, y, sí. cuando usted hace una jubilación y necesita de aporte, porque no tiene los tres jóvenes que jubilan con 60 años de edad a la mujer, y 65 varón y 30 años de aportes, Mucha gente puede tener, eh, supongo que hace 25 años, 26 años, entonces necesita hacer eh, un SICAN, cáncer, le llama, completar cuatro años. Usted va directamente al y se conecta con los tipos que van a ser un socio económico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está necesitado su aporte en la Quiero saber. Eh, ah, ¿se, me fue? Se me fue la pregunta. Eh, ay, Dios mío. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos, ¿sí? Bueno, voy a recordar. Bisoto e Hijos SRL. ¿Quieres cambiar y ver mejor tu casa, negocio o empresa? Vení. Acá en Bisoto te ofrecemos todas las opciones. Elegí el color de pintura que necesitas o más te gusta. Compras y pagas hasta con Plan12 Cuotas sin intereses. Y consultás porque también lo podemos acercar a tu casa o empresa. Bisoto te ofrece 3.200 colores en pinturas y en las marcas líderes, Colorín, Ter Suave, Cetol, Polilac, Murela, Toques. Vení a Bisoto. Te esperamos en Prado Quim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 Bueno, vos gracias por acompañarme y ustedes que están del otro lado, si me quieren hacer alguna pregunta me va a encantar, nos van a ayudar a difundir este mensaje tan importante, esto de eh, la jubilación. Me acordé, ¿qué va a pasar con la jubilación en relación al tema, qué estrategia hay que utilizar para poder llegar a cubrir ese valor? se va a aumentar, como he escuchado, no sé si será así o no, que se va a aumentar a 68 años de edad, tanto para el hombre como para la mujer, y van a aumentar los años de trabajo. Acá en la Argentina, eh, el sistema previsional va a llegar un momento en que se tiene que reformular y saber qué queremos. no es cierto este, Y sobre todo la ley, porque es una ley que viene con muchos parches entonces se tiene que hacer un, un nuevo régimen previsional, como lo se lo hicieron en los años 90, se debe hacer un, y saber qué es lo que se quiere hacer, por una parte. Ahora es una parte de la pregunta. ¿la, la otra parte es lo que usted pregunta. ¿Se aumentan los años? ¿Se aumentan? Sí, le te tengo que decir. Y está bien, porque todos vivimos más. Y no puede ser que usted, una persona a los 60 años, esté a casa. Una persona de 60 años es reactiva, tiene que estar en su trabajo, tiene que estar trabajando, tiene que estar produciendo en la administración pública, entonces tiene que actualizarse. Y el Estado hoy le brinda actualizaciones. Si está brindándole actualización a los jubilados, por medio de computadora, usted tiene, hay programas específicamente, tiene el PAMI, en eh, que le hace los tutoriales para actualizarlos por tablets que le llegaron computadora que tiene. Entonces, eh, obviamente que sí, en años de aporte y en años de edad. Y es necesario que esto se instrumente, le guste o no le guste, en todos lados. En Europa es mayor la edad. Y los problemas que hemos visto, sobre todo, yo recuerdo bien, en Francia, es eh, las manifestaciones, bueno, por supuesto, nadie quiere que, afecten los derechos, ¿no es cierto? Eh, quieren, ya cuando está usted a un año, lo afecta por un año, por medio año, bueno, salen, salen los trabajadores a, trabajadores a, la, a la calle de, de todo París y son terribles revueltas que hay, pero la, las leyes rigen y se aportan y el sistema se aumentando Un caso acá, por ejemplo, de que se aumentó la edad, es en el tema del Poder Judicial con la nueva ley que dictaron las dos años que hace, y reforma la ley 24.018, y sobre todo la edad que establece un sistema de progresividad ¿no es cierto? Antes eran todos los 60, varones y mujeres y ahora se llegó a los 65 entonces qué es lo que pasa? una vez entran a los 61, 62 hasta llegar a los 65 por supuesto que si usted habla con un judicial varón más por el convenio de transferencia que hubo le quiere matar. Pero para eso, por la están los abogados, donde pueden plantear su constitucionalidad, inconstitucionalidad del sistema de progresividad, que son viables, porque hay, no de corte, pero de primera instancia y de segunda instancia, hay este fallo favorable. ¿Por qué? Lo que yo veo es que la gente joven normalmente no habla de la jubilación. Y uno se enoja muchas veces, pero yo quiero que pensemos juntos, por eso te pido que preguntes si podés, es yo todavía no he llegado a esa etapa de la jubilación, pero cuando me toque jubilar, lo que menos quiero es que me digan ah, no alcanza para pagar. O sea, eso va a pasar si es que no se, uno no se anticipa. Entonces, para prevenir... Tenemos que ver de qué manera con lo que se cobra alcance para todas las personas con lo que se compromete. Algo por el estilo. A los senadores que nos uh -huh. representan en el Estado Nacional y son ellos los que se preocupan, porque esto, como hemos dicho, es un sistema, es un problema social, y es un problema económico, y un problema de también de Salud, digamos, de medicina, ¿por qué? Por la progresividad de la edad y las personas con mayor expectativa de vida. Entonces, todo eso tienen que combinar. Entonces, quien nos representa a nosotros Tienen que estar previendo eso. Y tienen que existir los... las soluciones, las tienen que dar ellos. Uno habla de lo que se conoce: sistema de reparto, sistema de capitalización. Bueno, lo óptimo sería el sistema de reparto, Día, de reclamar el Estado y el Estado tarde o temprano paga y el sistema de, de capitalización. No hace. Sí. Mi última pregunta. Eh, ¿Se puede flexibilizar, por ejemplo? Porque dirá la gente, bueno, yo eh, no sé cómo se va a regir, por eso creo que tiene que ser muy flexible todo, todo, hay que sentarse a dialogar y ver las mejores formas, pero, eh, por ejemplo, yo... que se sí. hoy en, el, en la jubilación, si usted tiene 30 años de aporte sí. y usted tiene 60 años, que es una mujer tiene los 60 años, usted, bueno, puede estar la inactiva hace dos años, pero usted va y porque tiene todo, no se va y le dan la jubilación. Sí, sí, siempre, sí, siempre están haciendo, por ejemplo, los retiros voluntarios cuando uno se une, por ejemplo, lo último que estaba vigente era cuando usted tenía los aportes y no tenía la edad no. o alcohol o el, a llevar, no, este, pero o sea, tenía que tener uno de los, los requisitos, ¿no? pero bueno. sí, se tiene voluntad. Claro, esto es de, de acuerdo a la vigencia de las leyes, ¿no es claro. cierto? Porque hoy en día uno puede dar un asesoramiento. Y son las leyes hoy pero siempre se modifican o tienen plazo de caducidad y bueno lo que es hoy no, qué sé yo como le pasaba a los judiciales a los judiciales le modifican el sol y le modificó la edad y bueno si el judicial le ha ido a pedir un asesoramiento hace, hace tres años era una cosa hoy es otra cosa entonces no son leyes claro, haciendo juicio y planteando Sí, sí, sí, pero es, es así, ah, pero qué sé yo. Eh, eh, eh, yo pienso que el trabajo es algo y que lo que mejor que puede hacer la gente es trabajar mientras pueda y bueno, y sentirse útil y actualizarse con la tecnología, porque hoy en día el Estado le brinda muchos servicios, ¿no es cierto? Para, si le está brindando al jubilado a través de PAMI, imagínese con los tutoriales que hace. Eh, la persona, que eh, las otras personas que están trabajando, se lo hace el mismo trabajo. En el mismo trabajo siempre hay uno que sabe más que otro y le enseña. Muchas gracias por ti y toda su audiencia. Bueno, ahora sí llegamos al final de Compartiendo con Amigos. Recuerda que todos los lunes a las 9 de la mañana estamos... Eh, bueno, estoy subiendo un tutorial relacionado a gestión, liderazgo, comunicación Y todos los viernes, 16 horas, estamos haciendo un programa de compartiendo con amigos Así que siempre vas a ser muy bienvenido Bueno, hasta acá llegamos, nos vemos, chau chau